Y vamos a establecer contacto telefónico con el alcalde de Caranavi, Daniel Paucara. Les saludamos, Diego Montaño, ¿cómo está? Y Lorena Bandín, buenos días. ¿Cómo está, Diego? Muy buenos días. Un saludo enorme a la ciudad de La Paz y a todos el departamento Realmente un poco eh, preocupados por el eh, día después de la tormenta, más de 20 horas eh, desde la noche del viernes hasta las 5 de la tarde del sábado. Eh, bueno, hoy podemos eh, informar que Carnaby está, en, está en, se ha declarado en desastre municipal principalmente el municipio más allá del deslizamiento, queremos puntualizar esto estamos sufriendo el embate de las personas que han llegado del lado de Alto Beni, Beni que han sido varados, que han llegado a carnavi cerca de 800 personas en flotas que de Carnavi no están dejando salir por órdenes superiores del ejército porque de Carnaby hay losito, el tramo está completamente negado, ha caído plataformas y no hay seguridad de viaje. Entonces, eh, estas personas están... bueno han, han rebasado la capacidad del municipio de atender Les Hemos hecho eh, ollas comunes, el canal no existe agua potable porque está cortado por los deslizamientos. Eh, hemos habilitado unidades ejecutivas donde puedan pernoctar ellos, pero exigen eh, que se los traslade cuando nosotros no tenemos la capacidad, no, no tenemos flotas, las empresas no quieren arriesgar... llegar. Esa es la situación por el momento. Eh, ayer. ...en la tarde yo estaba en el lugar del deslizamiento... ...por lo menos va a tardar entre cinco... ...bueno, a una semana de trabajo como aquí nadie pesará... ...para despejar el deslizamiento... ...tampoco pueden trabajar porque allá abajo siguen... ...los rescatistas haciendo su labor... ...entonces es un tema creo que ya esto... ...a nivel nacional, eh, departamental... ...se debería de planificar cómo rescatar a esas personas... La, ...el... San Miguel de Huachi queda de Caranavi a dos horas y media, tres horas en flota, por lo menos son tres horas pero eh, es muy muy complicado trasladar gente anoche han estado haciendo marchas acá porque ha habido una declaración que van a hacer vuelos solidarios piensan que es gratis exigiendo al gobierno municipal pero nosotros puedo decir, no, no tenemos suficientes recursos ni para atender a nuestros damnificados de las inundaciones que ocurrido más de urbana menos tenemos para poder trasladar a gente que llegue de otro lado hacia ese lugar. ¿no? Entonces, encima de la carretera está en mal estado para poder trasladar. Realmente es muy delicada la situación en Caranave. Sí, señor alcalde, ayer estaba el presidente de Estado, Evo Morales, se trasladó donde hizo este anuncio de los vuelos humanitarios y también garantizó la Reconstrucción de viviendas a quienes las hayan perdido a causa de la crecida del río y el desborde. ¿Cuál ha sido la postura o se si han tenido alguna respuesta por parte de la gobernación? Mira, la gobernación, desgraciadamente, lo tenemos que decir, y mil disculpas por la expresión, aquí no ha llegado ni ningún personero ni, ni de de la unidad de emergencia de la gobernación no siquiera han llegado a pie hay mucha gente, por ejemplo el director nacional de defensa civil ha llegado a pie el, no me acuerdo el almirante ha hecho una inspección ha hecho sus informes, pero de la gobernación prácticamente cero no hay eh, atención no han llamado eh, está desaparecido el señor gobernador pero bueno, nosotros eh, como gobierno municipal no podemos esperar a que ellos reaccionen. Y nosotros estamos haciendo con los equipos que tenemos, haciendo la contención, reponiendo lugares que se ha caído el río, prácticamente se hablando de deber Cualquier día de que entre se va a llevar por delante más de 10 urbanizaciones. Entonces, lamentablemente, no hay capacidad de reacción de la gobernación. También exigimos al gobierno, pues de una vez eh, no esperemos que lleguen notas ni nada. Ya las imágenes por sí solo hablan, ya deberían estar acá con helicópteros viendo, porque no hay medicamentos, no hay alimentos no hay agua potable, eh, no hay combustible, la gente está ya entrando en desesperación porque va a ser desde el sábado, domingo, lunes, hoy día martes, tres días más que o cinco días más que van a tardar en abrir eh, el deslizamiento, son casi una semana que vamos a estar aislados ¿sí? y eso es algo terrible porque el canal es una sola neurálgica que va hacia Guanay, Tipuán y Mapiri y de aquí para el otro lado va hacia el Beni, entonces Realmente estamos muy preocupados eh, de esta situación. Ojalá se hagan eco las autoridades y lleguen pronto, eh, por lo menos, a hacer una evaluación porque ha rebasado nuestra capacidad del gobierno municipal. Tarde. Eh, para terminar y agradecerle por este contacto que ayer también mantuvo con Abia Reporta. Eh, se están haciendo diferentes campañas acá en la ciudad de La Paz, una de ellas encabezada por la Defensoría del Pueblo, la regional La Paz, para justamente... Eh, recibir donaciones, ayuda por parte de la población y trasladar hasta el municipio de Caranavi. Para las personas que quieren aportar, ¿qué necesitan en el municipio de Caranavi? No, yo primero quiero agradecer al canal, a Viala, siempre nos han llamado, se han preocupado. Aquí la gente, de los que han sido damnificados, eh, necesitamos eh, colchones, necesitamos gadafas, cocinas que se han llevado el río, necesitamos de, poner eh, calaminas, por lo menos para ...que esas casas que se han caído, ponerse un techo por lo menos... ...y por, defa por parte de la defensa civil sí necesitamos bombas, carretillas... ...para poder sacar esa lama que es hasta las rodillas... Es, ...que no pueden vivir dentro de eso... ...entonces eh, no se olviden que Caranavi es zona... ...o Norte Paseño está declarado por el Ministerio de salud ...zona endémica, el tema de dengue también de la misma manera puede que haya un rebrote, esto sí sería catastrófico el rebrote, ya no, no vamos a poder controlar porque ha habido lugares que están con, con agua y eso hace que los bichos se proliferen de manera inmediata. Entonces, hermanos del canal, muchas gracias por la atención, esperamos seguir en contacto y informar lo que está pasando en nadie Alcalde, a usted las gracias y como siempre este medio de comunicación está... Abierto justamente a mostrar la realidad en diferentes puntos del país. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Estuvo con nosotros Daniel Paucara, quien es alcalde municipal de Caranavi. Nos decía, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que necesita la población en ese municipio? Colchones, garrafas, calaminas, alimentos, agua potable. Se necesitan también... Eh, eh, medicamentos y combustible bueno, esto es más para todo, sobre todo para el gobierno nacional combustible porque claro eh, va a ser ya cuatro días que no entra ningún tipo de transporte, por lo tanto ningún tipo de cargamento hacia ese sector y claro, el combustible es algo importante para el normal desenvolvimiento de un municipio, más aún en esta situación de emergencia. Estaremos eh, informando y seguiremos hablando al respecto de lo que ha pasado en Caranavi Lorena. La, realmente La situación, lo habíamos anunciado, eh, sube a 15 el número de personas que lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de, de este deslizamiento que se ha registrado. Sin embargo, es importante también aclarar que estos 39 pacientes, los cuales son, eh, heridos, resultaron heridos y fueron trasladados hasta diferentes centros de salud, están recibiendo la atención necesaria. La pasada jornada, la ministra de salud, Gabriela Montaño, también se ha trasladado hasta el centro de salud del hospital Arcoiris para poder verificar que estén recibiendo la atención que cada uno de estos pacientes necesitan. Sin embargo, eh, recuerdas que hemos informado que en el Hospital Arcoíris han sido trasladados 18, pero de estos 18, dos fueron derivados a diferentes hospitales, unos de ellos al Hospital Agramont. Pero en estas últimas horas, lamentablemente, se ha dado a conocer que ha perdido la vida. Así es, vamos a conocer este informe completo respecto a la situación ...que se está viviendo en Caranavi, eh, bien lo decías, la ministra de Salud, Gabriela Montaño, estuvo ayer visitando a los pacientes, escuchando qué es lo que necesitan... ...cuál es la situación, también escuchando, por supuesto, al personal médico de los diferentes hospitales donde están hospitalizados... Entonces, realmente es una situación muy complicada porque hay que recordar algo: son más de 4.000 familias que son afectadas, porque no es solamente en el departamento de La Paz. Lastimosamente, esta situación se repite en el departamento del Beni, donde aproximadamente son 3.000 las familias afectadas. También en el departamento de Chuquisaca hay desbordes eh, del río Pilcomayo en Chuquisaca. También en Tarija existe una crecida de ríos. Eh, todavía. Gracias a Dios, no hay eh, noticias en el trópico Cochabambino, que es otra zona eh, altamente sensible en época de lluvias que casi siempre existen crecidas, desbordes de los ríos. Eh, a finales del año pasado, una parte de la plataforma entre la carretera Cochabamba-Santa Cruz se vio destruida. Entonces, realmente es una situación complicada. Y dolorosa. dolorosa y esto es parte también eh, que en algún momento tiene que llamarnos poderosamente la atención eh poderosamente la atención a qué es eh, lo que estamos haciendo como humanidad, cómo estamos destruyendo nuestra madre tierra. Estas son las consecuencias. En todo el territorio nacional aproximadamente serían 4.336 las familias que han resultado afectadas por estas inclemencias del tiempo. Son 11 municipios también los que se han visto afectados. Específicamente en el sector de los yungas aproximadamente 60 unidades educativas, un poco más, no han podido iniciar las labores escolares a de lo que se está viviendo específicamente en este momento y lo estamos reflejando también a través de las imágenes de lo que ocurre no solamente en este sector en Caranave sino también en ciertas regiones en nuestro país. Las eh, inclemencias del tiempo están causando bueno, estos desastres. Y a propósito de esto los convocamos a que nos escriban a la línea de WhatsApp que está a pie de pantalla 720 50 22 desde diferentes lugares del país y comentarnos cuál es la situación en su municipio respecto a la lluvia.